En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, con humildad purifiquemos nuestro corazón pidiendo perdón a Dios de nuestros pecados para celebrar dignamente estos sagrados misterios.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 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, piedad, de piedad. Señor, Señor, piedad de piedad. Señor, Señor, Señor, Señor, piedad de piedad, piedad de piedad, Cristo, piedad de piedad, Te rogamos, Señor Dios nuestro, que en este día que conmemoramos la resurrección de tu Hijo Jesucristo, vengas en nuestro auxilio, para que escuchando tu palabra en nuestro corazón quedemos llenos de fortaleza y sabiduría y nos entreguemos con fe a la obra de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Perdónanos Señor y viviremos. Perdónanos, Perdónanos Señor Y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviré. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor, te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora, al centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu. Puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes, quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. y la vida, dice el Señor, el que cree en mí, no morirá para siempre. señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo se encontraba enfermo lázaro en betania el pueblo de maría y de su hermana marta maría era la que una vez ungió al señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera el enfermo era su hermano lázaro por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, «Vayamos otra vez a Judea». Los discípulos le dijeron, «Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá?». Jesús les contestó, «¿Acaso no tiene doce horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz» dijo esto y luego añadió Lázaro nuestro amigo se ha dormido pero yo voy ahora a despertarlo entonces le dijeron sus discípulos señor si duerme es que va a sanar Jesús hablaba de la muerte pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural entonces Jesús les dijo abiertamente Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean ahora vamos allá entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos Vayamos también nosotros para morir con él Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro Pero María se quedó en casa le dijo Marta a Jesús Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta respondió ya sé que resucitará en la resurrección del último día Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, «Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, «Ya vino el Maestro y te llama». Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía de prisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar y ahí la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, ¡Ven Señor y lo verás! Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, ¡De veras cuánto lo amaba! Algunos decían, ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera?, Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre. Te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda andar.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 Queridos hermanos, la Palabra de Dios que hemos proclamado el día de hoy nos habla de una realidad que todos nosotros vivimos diariamente, la realidad de la muerte. Y si Cristo hoy nos da una lección del sentido verdadero de la vida, y también de la muerte en este acontecimiento de la resurrección de Lázaro La Sagrada Escritura en la primera lectura que hemos escuchado dice Les infundiré mi espíritu y vivirán El Salmo responsorial le pedíamos al Señor Perdónanos Señor y viviremos la segunda lectura del Nuevo Testamento dice aquellos que tienen el Espíritu de Dios vivirán conforme a Dios y rechazarán todo aquello que sea contrario a Dios. En el Evangelio resalta la verdad de Jesucristo. Yo soy Dios la resurrección y la vida estamos ante uno de los hechos y de las verdades más profundas y más cercanas a nosotros es una verdad absoluta que todos vamos a morir y esa es una experiencia que la vivimos en nuestros hermanos cercanos que lo vivimos en nuestros familiares, que lo vivimos en nuestros vecinos y que hoy también, ante este acontecimiento de esta pandemia, de este virus que azota a la humanidad, estamos también viviéndolo en, en carne, quizá no, no nuestra, pero con el peligro. Una cosa es cierta, que esto forma parte de nuestra vida. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, esta experiencia de la vida nos, nos hace y nos demuestra que nosotros estamos hechos para la vida eterna. Pasará la pandemia, pasará el miedo, pasará el dolor. Pero nunca pasará el miedo a morir y nunca pasará la muerte. Eso forma parte de nuestra existencia. Nosotros debemos ver la muerte que tiene dos que tiene dos caras. Tiene una cara de dolor, de dolor del espíritu, cuando muere un familiar nuestro, cuando muere un, un amigo. Cuando muere un ser querido, nos duele el espíritu. Sufrimos. Pero es ese momento en que Cristo ha dicho, si el grano de trigo no muere, no producirá fruto. Es el momento del dolor y Cristo también lo sufrió en el sepulcro. Y ese momento nos cuesta Hoy nos cuesta, hoy sufrimos. Hoy hay mucha gente sufriente y sufrimos todos por esta situación. Pero la muerte en, la, en nuestra fe cristiana tiene también ese lado luminoso. Esa palabra fiel de Jesucristo sobre nuestra vida, sobre nuestra muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá para siempre, y aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. El camino el camino que nos enseña este acontecimiento es el camino del amor. Cristo nuestro Señor nos dice, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por los demás. Nuestro pecado, queridos hermanos, no está en ser pecadores. Todos somos pecadores, todos somos limitados, todos tenemos necesidad de perdón. Nuestro pecado consiste en no escuchar a Dios que nos habla, en vivir para nosotros mismos en el egoísmo. El, ego, el egoísmo, el no amor, no es el camino de la vida. El pecado no es el camino de la vida. El camino de la vida eterna es dar la vida por Dios y por los demás. Darle sentido y plenitud a nuestra existencia. Este es, este es el, el camino profundo del cristianismo. Este es el camino profundo y del verdadero sentido de la existencia. Hoy estamos sintiendo fragilidad, estamos sintiendo a veces soledad, estamos sintiendo temor y a veces ese temor es un temor, un temor justo, es un temor por la vida. El perder un, el perder el trabajo parcialmente o completamente es un temor por la vida. ¿Cómo voy a dar de comer a mis hijos? A mi esposa, ¿cómo voy a subsistir en la vida? Y eso nos demuestra la fragilidad humana. El ser humano está hecho para el bien. Nosotros estamos hechos para amar. Y hoy se demuestra, hoy se demuestra de una forma existencial profunda, la preocupación de los padres de familia por su trabajo por la salud de sus hijos, por la salud de nuestros hermanos mayores, por la salud del que no tiene. Y hoy también estamos ante la verdad de nuestra vida. Las cosas son importantes y necesarias, pero no son absolutas ni es lo primero. Esto a nosotros nos debe servir, queridos hermanos, ante esta situación que estamos viviendo, nos debe servir para ir a lo esencial. Aquel que cree en mí tiene la vida eterna. Aquel que da la vida por mí y por los demás tiene la vida eterna. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por los otros. Y es el momento de ser solidarios. Es el momento de ser fraternos. Es el momento de mirar más a lo interior, a lo esencial. Esta es una lección profunda. La ciencia, la medicina, el dinero, el poder, todo eso es necesario, pero no es lo primero. Y eso nunca va a vencer la muerte. El único que ha vencido la muerte y que participó en la muerte es Cristo el Señor. Se levantó glorioso. Estamos por llegar al sábado santo en que levantamos a Cristo crucificado. En la cruz es el triunfo de Cristo. La muerte es el triunfo de Cristo que ha dado la vida por nosotros. Y el día de la resurrección vamos a cantar... Oh noche santa... Oh, oh luz luminosa... Que has vencido las tinieblas... Le has dado la vida al mundo... Has recuperado la vida del mundo... Y has vencido la muerte... El único que puede vencer la muerte... Y que ha vencido la muerte... Es Jesucristo el Señor... Y nosotros a través del participar de su vida... De su gloria, también iremos con Él. Juntamente tenemos esa esperanza cierta. Queridos hermanos, tengamos fe en Cristo el Señor. Él es la resurrección y la vida. Tengan calma, confíen en el Señor que el Señor está con nosotros. Seamos solidarios y expresemos ese amor que nos lleva a la vida eterna, sobre todo en estos momentos de crisis y de sufrimiento. María Santísima, nuestra Madre Santísima de la Luz, que ha acompañado a esta Iglesia diocesana, que ha acompañado a su pueblo, está con nosotros. Hoy las madres en los hogares son la expresión profunda del amor. Cuidar a sus hijos, escuchar a sus hijos, tener a sus hijos con muchos niños se han de gozar de tener a su mamá allí en su casa y que muchas veces no la gozan no la disfrutan y que ahora tienen esa oportunidad Dios nos bendiga quiero únicamente decirles que si ustedes vieron la bendición del Papa a la ciudad de Roma y al mundo queridos hermanos esa liturgia santa ha reivindicado ha reivindicado la centralidad de Jesucristo en el mundo. Esa liturgia sobria, solemne, ver al Papa, ver al Papa, ver al Vicario de Cristo, caminar humildemente en medio de esa soledad, de ese lugar tan significativo para el mundo, como es la Basílica de San Pedro, tener a Cristo crucificado, a María Santísima, y dar la palabra de Dios de esperanza al mundo, y después la Sagrada con la Sagrada Eucaristía, queridos hermanos, no hay otro signo en el mundo más valioso y más profundo que ese. Yo nunca en mi vida, y quizá nunca, no lo veré, un signo de la liturgia santa del cristianismo, tan profundo y tan bello, como fue ese día que el Santo Padre nos dio la bendición a todo el mundo. Esa es la centralidad. Eso también nos ayuda a, a revisar nuestra forma de vivir como cristianos, como católicos. De, debemos ir a lo fundamental. Que Dios nuestro Señor los bendiga, que María Santísima nos proteja. Así sea.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 para que Dios nuestro Señor venga en nuestro auxilio y por nosotros aquí presentes. Después de cada petición, responderemos, Ten compasión de nosotros, Señor. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la iglesia de todo mal, oremos, Ten compasión de nosotros, Señor. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre por los pecadores. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de todos los que sufren por esta pandemia. Les dé fortaleza y paciencia. ...y ponga fin a sus dolores. Oremos... ...ten compasión de nosotros, Señor... ...para que el Redentor del mundo, a nosotros, sus siervos... ...que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz... ...nos reconforte con la fuerza de su resurrección. Oremos... ...ten compasión de nosotros, Señor. Padre Santo, escucha nuestra oración... Y por intercesión de tu Hijo Jesucristo y de nuestra Madre Santísima, concédenos los bienes que te pedimos, confiados en tu infinita misericordia, por Cristo tu Hijo que contigo vive y reina por los siglos de los siglos Para que este sacrificio que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos Dios Todopoderoso y concede a tus siervos en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio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 porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro. Y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles, eternamente con júbilo te adoran. Y también nosotros unidos a ellos nuestras voces, cantamos humildemente tu alabanza santo santo santo es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra O Sarah, O Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo...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 les pedimos unirnos en esta oración dirigida a Dios nuestro Padre. Vamos a tener esa confianza de hijos, que Él está con nosotros, que Él ve por nosotros, que Él nos da ese pan diario que nos fortalece en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Vamos a decir todos confiadamente, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya para, bastará para sanarme. Dios no quiere la muerte del pecador sino que viva que se convierta que se convierta y que viva Dios no quiere la muerte el pecador, sino que viva, que se convierta, que se convierta y que viva. Voy sediento buscando el agua viva. Como ciego, ansioso ver tu luz. Siento heridas de muerte, mas no temo. Porque sé que contigo viviré. Dios no quiere la muerte del pecado. Viva. que se convierta, que se convierta y que oremos bendice Señor a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir por Jesucristo nuestro Señor que Dios nuestro Señor nos los bendiga, nos bendiga a todos, que María Santísima nos acompañe con su cuidado materno y pues tengamos confianza en el Señor. Vivamos en paz. El Señor es nuestro Padre, el Señor es nuestro, nuestro protector y nuestro auxilio. Ciertamente los invito a que... Eh, Obedezcamos todas aquellas indicaciones que nos den los encargados de gobierno, los encargados de la salud que debemos obedecer. Tengamos mmm, siempre el bien común, el bien común es primero, la salud es primero y sobre todo nuestra salud espiritual, nuestra salud también pues, afectiva y efectiva en nuestras familias. Ayudémonos unos a otros a salir de este momento difícil, pero Dios nuestro Señor está con nosotros. Saludo a los enfermos, a los que no pueden participar a veces ni siquiera de esta forma en la Santa Eucaristía, hay que auxiliarlos, verlos. Que Dios nos bendiga a todos, a todos aquellos que nos cuidan nuestra salud y a nosotros. También Invito a todas las fieles cristianos católicos a que sean solidarios con las parroquias. En la medida de sus posibilidades también hay que ayudar. Hoy, y hay que ayudar a todos aquellos que disminuyen su trabajo, ser solidarios. Pero hoy la iglesia particularmente necesita de la ayuda de sus fieles, de, sus, de nosotros hermanos. Que Dios los bendiga y que tengan un buen domingo. Les voy a dar la, la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los libre de todo mal. Amén. Podemos irnos en paz. Nuestra Santa Misa ha terminado. Secretaría de Salud reporta este 27 de marzo de 2020 que en México son 717 casos confirmados de COVID-19. Además hay 2.475 casos sospechosos y 3.542 negativos confirmados. Hasta el momento lamentablemente han fallecido 12 personas por el COVID-19. La buena noticia es que el 4% ya se han recuperado. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México. Quien